Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, escenario, ciudad del sol Vídeo número 109, venga, y este colega que es una tortuga, me cierra el paso, venga tío, pero si eres muy lento Venga, salimos con el Elan 90, tanques ingleses con un BR de 7.0, unidades por conquistar Salimos desde el sur, desde la zona de abajo y he optado por ir directamente a la zona A oh, oh, oh, oh. ¿por qué he ido A? a? Mm, normalmente eh, esta parte de aquí suele, suele llegar más rápido Hay, por lo menos para ir cogiendo velocidad estas pequeñas esplanadas y ahora aquí las calles no son relativamente estrechas puedes curvar coger las calles así sin perder demasiada velocidad y te puedes plantar rapidito, ¿eh? porque no, en la siguiente, te puedes plantar rapidito en la zona, la zona aquí está totalmente desprotegida, es un, en medio de un descampado, aquí no hay nada para esconderse, es llegar rápido, tirar humo intentar esconderte por donde pueda. Ahí al lado de ese camión, al lado de esas viñas y venga, rapidito, porque los enemigos están a aparecer siempre y por la esquina de la derecha por la esquina de la izquierda es muy difícil que aparezcan pues la vuelta que hay que dar es bastante grande es más rápido, ahí está yo tengo el primero disparando con la mediadora. a ver, disparando al humo, a ver pues, si me da venga, vamos está por ahí, lo estoy viendo, venga, vamos, vamos 250 esa marca, vamos a ver, venga, toma rápido, objetivo localizado, bien, bien, bien, bien. Venga, zona capturada, vámonos no le he dado, le he dado la esquina, casi seguro Venga, corre, lárgate de aquí en Venga, ya viene más artillería, más sumito rojo, el tío está ahí. Venga, corre, vamos. Quítate de aquí, quítate de aquí, vamos, venga, venga, venga, venga. Listo, hemos salvado el culo. Venga, ese compi y ese dos, avanza por ahí. Tanque ligero, ahí en la zona, ¿eh? posiblemente es el que llegó primero, rápidamente a la esquina ves se están acercando varios, tanto tanque pesado como tanque ligero. Venga, un compi está por lo menos en B. Y parece. Sí, la está tomando, estaba tomando B. Bueno, pues nosotros rapidito. Ese tanque. A ¡Ah! ese compañero caído. Ese que estaba justo al lado de ese tanque ligero. El tanque pesado sigue ahí. Hay un cazacarros. Venga, el tanque ligero está ahí justo. Pues será el IS2, ¿no? Está reparando. Venga, vamos a ver si podemos flanquear por aquí. Venga, vamos rapidito. Vamos a ver. ¡Ah! Venga, venga, venga, venga Bien oh. Madre mía No me lo esperaba, eh La verdad es que no sé cómo ha sido el tío tan lento Si es que me ha tenido a su merced prácticamente ahí durante un segundo O no se lo esperaba o estaría... No lo sé, no lo sé No lo sé Bueno, si se lo pensó y dudó durante unos segundos Eso fue lo justo para yo poder darle y escaparme bah, No sé cómo no me dio que se lo pienso tanto. Bueno, pero la pillo a la mar. Mm, tanque ligero por ahí. Vamos a ver, tanque ligero. Disparos. Bueno, el tanque pesado, el IS. Avión. El IS que iba por ahí, tanque pesado. Eh, ahí está el tanque ligero. Pues ese ha caído en manos del... Vaya, ¿qué es esto? No, mierda. Nada. ¿Era este? Yo creo que no. La marca estaba un poco más hacia arriba. El caso es que me han cogido espaldas y con la torreta justo casi al otro lado. Venga, vamos a salir con el Centurion MK1. Este tanque medio me gusta bastante. No tiene excesivo blindaje. Tiene un rudito muy particular. Un silbido muy bonito. A mí me gusta. Y venga, vamos. Vamos a defender el punto A. Porque Chicos, el que me mató tiene que estar... Bien, bien, bien. Delante por, por delante del enemigo... Estamos perdiendo C B está ahí en el aire Y ahora he tomado yo Pero ese tío sigue ahí No ha tomado nada Tiene que estar por ahí cerquita No puede estar muy lejos Venga, Centurion, avanza En la investigación de los tanques ingleses una vez que obtuve el elan y este la verdad, es que dan bastante juego el elan me gusta bastante te, se le pueden salir unas partidas venga que han tomado la zona c venga tanque pesado en a ese compi va para allá tipo 62 venga vamos por aquí al con esta zona venga se compi está por ahí apuntando Ay, cuidado tanque ligero Ahí pegada la vía. Al loro porque esta zona es bastante temible, vamos a decirlo así. Pues en, detrás de cualquier chapa de estas que aquí, que están cubriendo la vía del tren, puede estar cualquiera viéndote y justo cuando pases, este de lateral venga por ahí, más o menos aproximadamente ese tanque ligero estaba por ahí, te pueden arrear. Pero bueno, esa es la suerte que tenemos que correr. No vamos a estar aquí esperando por si aparece alguien o no aparece. Ve, está sin tomar. Se la han tomado ellos, a la tome yo Así que hay que empezar a moverse Bueno, parece ser que ese tío Bueno, si está o no está ya es igual Venga, vamos para adelante Con los de Alicante, vamos Venga, están tomando B ve. Venga, ese compi va para arriba ese, uf. Venga, subiendo ese puentecito la zona B están empezando a tomarla y estamos pues, aquí, prácticamente. Venga, vamos rápido. Al oro, mucho cadáver por aquí. Detrás de cualquiera se puede esconder. A 3.50. Sí, no está mal. Eh, mi compi dispara. Aquí Tanque medio, ahí en B. ¿Quién es? ¿Quién es? Venga, vamos a ver, a ver, a ver, qué vemos. Tanque pesado en la vía del tren. Sigo sin verlo. A ver esa marca. Ahí. ¿Pero es esa marca anterior no la he visto. Puede ser este. Puede ser. Venga, pues vamos a tomar B. Muy bien. Estamos tomando B. Venga, humito. Ahí. D6, está muy lejos. Venga, vamos a cubrirnos. Venga, dos compis más vienen por ahí. Este humo no va a durar mucho, así que hay que estar preparados aquí con nuestra carga hueca. Venga, foga de artillería. Si está cantando... Ah, ¿eh? esa marca, venga, vamos a artillería. En la vía del tren. A este ya le hemos llamado la atención. Y tiene que estar por aquí bien, zona capturada, bien, dos bases vamos a cubrirnos aquí a taparnos con esta chatarrilla eh, por ahí viene un colega venga, esa marca Quién es? venga, venga, venga, compi zúrrale, venga, vamos Hola, ha sido tú más rápido que yo bien, por si escapaba muy bien, tío, muy bien perfecto, venga, más artillería hay que ir quitándose de aquí ya. Eh, cuidado con eso, eso que es una explosión. Avión, avión, avión. Vemos que. Venga, venga, necesito que me cubran. Están tomando la zona A. Me cubran ahí ya en el respawn. Madre mía del señor. Venga, están tomando la zona A. La zona B es nuestra, la zona C también. Venga, vamos despacito. Pollos. tienes que estar por aquí. Venga, antiaéreo por allí se ve. Disparos. Esa marca por ahí. Venga. Aquí ya no sabes por dónde te pueden salir. Trabajo en equipo. Muy bien, pero... Oh, Aquí huele fatal No paro de ver aquí cadáveres En cualquier momento te aparece Ah, ¿qué es eso? Cuidado, cuidado, ¿qué es eso? A ver Venga, vamos Ahí está, perfecto Ah, ese Tiger lo he cogido justo lateral Pero ese disparo que me ha venido por la derecha No ha sido el Tiger Vamos para atrás, venga, vamos para atrás Venga, otra vez, me viene por la derecha El, tío viene, el disparo viene por allí Venga, y ahí delante hay otra marca. ¿Quién es? ¿Quién es? Venga, vamos a ver. Venga, necesito que me cubran. ¿Qué es eso? Venga, ese está vivo, ese está vivo. Ah, no, ahora, ahora sí está muerto. Venga, perfecto, pero estaba vivo. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Puede ser que fuera ese. Casi seguro. Estaba justo de lateral. Cuando el tío ya me estaba zurrando. Muy bien, muy bien, estupendo Venga, van dos compis a por la zona La zona C es nuestra, la zona B la he tomado yo Venga, vamos reparando después de esos dos leñazos Que no sé cómo no me destrozó Pues la verdad es que ha aguantado bien el Centurion Tanque ligero ahí, amenazando en la zona Venga, ahí dos compis, venga malo será que no podéis con ese Venga, ahora que se trata de defender la zona B Esta partida Ahí está Venga, ese anti va por la, por la vía del tren Rapidito Venga, esta partida tiene muy buena pinta Vamos, venga, vamos a ver Por aquí Vamos a adentrarnos un poco por esa parte Justo ahí donde está el puente Justo bien, habéis tomado A, estupendo, justo por esa parte es el sitio por donde por donde suelen venir del respawn, desde ahí prácticamente tienes un buen claro, una buena visión para los que justo aparecen por el respawn y estás prácticamente a un cuadrante y medio, es decir, que no apareces en el radar a ver, a ver, a ver, que hay por aquí, que hay por aquí, que hay por aquí Tiger y aquí este, el de antes venga, Centurion, vamos despacito, pero con buena letra ese antiaéreo se ha metido ahí en la boca del lobo, venga a ver, está, venga, ah, se lo han cargado, claro si es que estaba demasiado cerca ese avión es nuestro y esa entidad de le dispara Pues ha caído encima No sé si se lo ha cargado Posiblemente vaya Estropicio <ríe> Venga, ese tanque ligero Ese compitami se acerca ahí, se asoma al respawn Ese Ese quién es Ese amiguete, ¿no? Sí, parece que sí será por ahí han tomado una zona. venga, toma 12 madre mía, esto es uno para venga, caza carros este, te he visto antes pasar al loro que hay por ahí a ah, mi compi disparándole a alguien, a quien es, quién quien es venga, vamos a ver, ahí, quien es ha cargado este es un Tiger okay. venga, impacto en el inclinado Venga, queda una pestaña solo. Esto se va a acabar en breve, prácticamente ya. Muy bien, eh, perfecto. Ahí está, misión cumplida. Séptimo en el equipo. Dos trinitas capturadas, dos objetivos terrestres destruidos y una sola muerte, la de Leland. Vamos a ver esta partidita. No va a ser una cosa espectacular, pero es una partida entretenida. Séptimo en el equipo. 20.936. Estupendo dos terrestres dos críticos dos impactos, cuatro impactos y un reconocimiento dos reconocimientos dos zonas capturadas y un tipo de actividad de un 82% perfecto ha estado muy bien aquí. buena partidita aquí los tanques ingleses sacando partido aquí en ciudad del sol. Bueno, pues esto ha sido todo, recordaros abajo en los comentarios, enlace Discord, Facebook e Instagram del Escuadrón Ibis os dejo también un enlace del canal de nuestro amigo Comunidad en Twitch si te ha gustado el vídeo dale un buen like y nos vemos en un próximo Chao